Bien, ahí estamos. En este momento empezamos a grabar. Y este, voy a compartir la pantalla con ustedes. ¿Sí? Ver, me dan, por favor, una retroalimentación si pueden ver esto. Y cualquier cosa, si de repente se me corta la señal, por favor, me hacen una llamada perdida, por lo menos, sí para darme cuenta, porque hay veces que no me doy cuenta. Si sí se, sí se ve la presentación. Ahí, ahí. Este es nuestro curso, ¿se puede ver? si sí, sí se ve genial entonces bien vamos a vamos a comenzar a, a mirar un poco las las tareas que tenemos disponibles para esta semana y recuerden que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir y ya lo aclaramos eso sobre el punto no hay ningún inconveniente con eso estamos para para eso bien entonces voy a mirar un poco acá eh, la, la tarea a 5 que corresponde a la creación de cuestionarios. Este cuestionario son como los, o sea, son test de evaluación que nosotros podemos dar. Estos test pueden ser eh, test eh, de tipo, eh, eh, eh, que lo podemos tomar como una prueba formativa o en todo caso como una prueba sumativa. Las sumativas normalmente se, se dan un solo intento, ¿sí?, con el objetivo de puntuar eso. Y las formativas, normalmente eh, hay algunos que le dan algunos puntitos, hay otros que simplemente eh, no, no toman el puntaje, digamos, eh, asignado a esto. Y eh, suelen dar también, digamos, mayor cantidad de probabilidad para que el estudiante pueda responder, por ejemplo, tres veces a un mismo cuestionario. Entonces, la cantidad de intentos uno lo puede definir eh, de acuerdo a eso con el objetivo de que los alumnos vayan aprendiendo, digamos, de, de los errores que vayan cometiendo dentro, de la, dentro del cuestionario. Entonces, cada uno va a saber cómo utilizar esta herramienta. Un poco acá lo que nos está pidiendo es que nosotros, primero, antes de, antes de trabajar con el cuestionario, lo que nos lo que sugerimos nosotros es trabajar dentro del banco de preguntas nosotros podemos directamente ir y crear el cuestionario y dentro del cuestionario ir agregando ya las preguntas que nosotros queremos digamos eh, trabajar dentro del cuestionario pero esto se va a ir se va a quedar como una dentro de una categoría padre digamos que es justamente lo que estaba comentando ahí la doctora y eh, las preguntas se, se, se nos van mezclando digamos o sea las preguntas de la unidad 1 se suelen juntar con las preguntas de la unidad 2 se juntan con la de la unidad 3 y eso se, en el momento en el cual uno lo quiera utilizar entonces se vuelve un poco desordenado la forma de ordenar eso es a través del banco de preguntas y es lo que nosotros sugerimos siempre trabajar primero desde ahí y en un segundo momento entonces Crear el cuestionario propiamente dicho y una vez creado y configurado ese cuestionario, simplemente ir hasta el banco de preguntas y de ahí seleccionar las preguntas que uno esté necesitando. Entonces, eh, la recomendación siempre va, va a ser esa, ¿verdad? Siempre trabajar primero desde el, desde el banco de preguntas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es me voy a mi curso de prueba, ¿sí?, y acá, dentro de mi curso de prueba, me voy hasta, eh, hasta el, el icono en este caso. Este, este icono es la rueda dentada de Y me voy hasta la opción ver más. Dentro de ver más está la administración de mi curso, donde yo como docente puedo administrar los usuarios, puedo administrar los diferentes tipos de informes también que están acá. Pero en este caso, lo que a mí me está interesando es trabajar dentro del banco de preguntas que está dentro de esta pestaña que se llama administración del curso bien entonces acá uno puede ver las preguntas eh, puede por ejemplo importar las preguntas que tenga dentro de este banco de preguntas supongamos que yo estoy trabajando con la versión de moodle 3.8 acá y estoy dando clases por dar un ejemplo nada más en otra universidad, qué sé yo, la, la Universidad de, Nacional de Concepción, por ejemplo. Estoy enseñando la misma asignatura, pero en otra facultad, que en este caso está utilizando la misma plataforma. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso sería exportar de mi banco de preguntas todas mis preguntas en un archivo y posteriormente descargar eso en un pendrive, llevarlo. En, en mi curso, en este caso de esa universidad donde yo estoy trabajando, eh, y en este caso importar esas preguntas dentro de mi curso, y de esa manera tengo también replicado, digamos, en otra plataforma, las mismas preguntas que estoy trabajando eh, con mi asignatura. Podría ser en el caso también de que de repente yo tenga una asignatura en, en la filial de Santa Rosa, por ejemplo. Entonces, yo tengo mi curso de. Por, por decir técnica quirúrgica, estoy enseñando acá y bueno, estoy enseñando también técnica quirúrgica allá. Entonces yo podría hacer un import y un export ahí de mis preguntas y, y con eso tener todas esas preguntas también en el otro curso. Entonces es muy útil eh, teniendo en cuenta eso. Pero lo que a nosotros nos interesa en este momento trabajar dentro del banco de preguntas, pero creando categorías de las preguntas. Fíjense que... Eh, las categorías nos van a servir a nosotros para poder digamos ordenar nuestro nuestras eh, nuestras preguntas entonces uno puede tener categorías de la unidad 1 categorías de la unidad 2 categoría de la unidad 3 si tengo siete unidades o siete módulos entonces puedo eh, crear eso, o de repente puedo crear una categoría de primer parcial o una categoría de segundo parcial o una categoría de tipo examen final y dentro de ese dentro de esa categoría ir, crea ir agregando todas las preguntas que van a corresponder a, a esa, digamos, a ese parcial o, o a la prueba de unidad que también se suele hacer una prueba por cada unidad temática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a añadir una categoría. Le voy a llamar, en este caso le voy a llamar, voy a suponer que voy, estoy trabajando con la unidad 4 de mi asignatura. Sí, entonces le puedo llamar unidad 4 eh, seguimiento. Voy a llamar así, porque es el nombre de mi unidad. Y acá en la información sobre esta categoría es una información opcional. Una vez que yo tengo... Esto acá simplemente le doy en añadir categoría y ahora ya tengo mi categoría, en este caso, creada. ¿sí? Aquí está mi categoría, puedo entrar dentro de esta categoría, fíjense que acá ya me indica que estoy trabajando dentro de la unidad 4 que se llama seguimiento y dentro de esta categoría yo voy a ir agregando todas las preguntas que corresponden a esa unidad. Y si tengo la unidad 5, agrego una categoría que a quien le llamo unidad 5 o módulo 5, le, le puedo especificar inclusive el nombre de esa unidad temática y dentro de esa unidad voy cargando mis preguntas. Entonces, llegado el momento, si yo quiero dar, por ejemplo, un... un, un Cuestionario, o sea, quiero poner un, un test de evaluación, yo simplemente me voy y busco esa categoría y yo sé que dentro de esa categoría están todas mis preguntas. Si agarro y creo un cuestionario cada vez que quiero y voy hagando preguntas directamente dentro del cuestionario, esas preguntas van a estar dentro de la categoría genérica y se me va a mezclar todo. Entonces, se me, digamos, pierdo el orden y es mucho más difícil después reutilizar. Eh, las preguntas que yo ya tengo en el momento de ir a seleccionar cómo era esta pregunta a qué, a qué, a qué unidad corresponde entonces se, se complica por eso nosotros siempre recomendamos trabajar de esta manera primero crear la categoría agregar dentro de esa categoría las preguntas y posteriormente seleccionar nada más de ellas las preguntas que uno está necesitando bien, entonces voy a crear una pregunta dentro de esta categoría y voy a, para mi ejemplo voy a crear dos, tres preguntas nada más en, en honor al tiempo, ¿sí? Las preguntas que voy a utilizar son las mismas que este, están en, el, en los videos, así es que simplemente voy a, a trabajar esto a modo de ejemplo. Acá están los diferentes tipos de, los diferentes tipos de este, preguntas que uno puede trabajar. Las que más utilizamos en la facultad o los que... más más se utiliza y que yo suelo ver son las de opción múltiple que es digamos el número uno las de verdadero falso que hay también algunos docentes que utilizan el ensayo también se utiliza bastante y bueno hay algunos que utilizan también las de respuestas cortas esta otra o que dice acá que descripción estos son como rótulos son serían como las etiquetas que nos, no eh, solamente sirven para digamos hacer un diseño del dentro de un cuestionario, pero eh, no se pueden calificar, no, no se puede hacer nada con eso, simplemente sirve para ordenar, digamos, eh, la estructura de un cuestionario, no se suele utilizar bastante. Bien, entonces, lo que si quiero una, agregar una pregunta de tipo verdadero o falso, selecciono ese, ese tipo de preguntas y le digo que quiero agregar. Fíjense que... Eh, yo suelo poner, este, no, este nombre de la pregunta es solamente para el docente. El alumno no puede ver el nombre de la pregunta. Entonces, yo suelo usar, por ejemplo, unidad 4, pregunta 1, ¿sí? Y, e inclusive, le, le suelo agregar cierta información eh, que, para mí, en el momento en el cual yo vaya a seleccionar esa pregunta, para mí, eh, esa información va a ser útil. Entonces, le voy a poner... Bien, entonces, veo esta, esta es la, la, la, la, el enunciado de mi pregunta y el alumno me tiene que indicar eh, si esto es verdadero o falso. Fíjense acá que acá es donde uno define la puntuación por defecto. Y si tenemos en cuenta la tarea, nos pide que creamos eh, seis preguntas y que valgan cada pregunta tenga un valor de 10 puntos, entonces esos 10 puntos es lo que uno define acá en puntuación por defecto, ok la retroalimentación general es una retroalimentación que si quiero puedo agregar eh, pero no es necesaria eh, ¿qué sé yo recuerda la clase de inducción por ejemplo, ok entonces admitir. Entonces, eh, no es necesario. El ID number tampoco es necesario. Y acá es donde uno define si esa respuesta, eh, o sea, si el alumno tiene que responder verdadero o falso. En este caso, esta afirmación es, es una afirmación falsa y lo dejo en falso, pero podría dejarlo en verdadero. Entonces, si el alumno responde falso acá, entonces yo le puedo poner una pequeña retroalimentación, le digo correcto y acá eh, el correo es fundamental para recibir notificaciones ¿okay? y si el alumno me responde verdadero y la respuesta no es verdadera entonces eh, eso yo le puedo poner acá como incorrecto y le indico, esta es la retroalimentación que va a mostrar. Una vez que tenga listo esto, esto es para múltiples intentos, sí, pero no es el caso. Entonces simplemente le doy en guardar cambios. Fíjense que una vez que voy guardando, yo estoy guardando esto en esta categoría que se llama unidad 4. Y este es el icono, estos dos puntitos, el icono que corresponde al verdadero falso. Yo puedo acá en donde dice editar. Yo puedo, en este caso, eh, hacer una vista previa y ver cómo esto lo van a ver mis alumnos y puedo probar también. Si pongo verdadero y le, le digo enviar y terminar, entonces acá me indica que esta respuesta no es verdadera y acá es donde me muestra esa retroalimentación que eh, yo le puse al alumno. Esto es muy importante, siempre nos va a llevar unos... 3, 4, eh, qué sé yo, unos 30 segundos verificar, pero es muy importante que por cada pregunta que vayamos agregando, vayamos verificando y visualizando también cómo lo va a ver nuestros alumnos. Entonces, es muy recomendable trabajar de esa manera. La otra opción que tenemos es eh, las preguntas de emparejamiento. Entonces, es eh, donde uno puede poner un concepto y... Eh, una definición y al lado el, el concepto en este caso. Esto también se suele utilizar y algunos que utilizan. Entonces voy a modo de ejemplo, solamente voy a mostrar esto de acá. Entonces le indico unidad 4, pregunta 2. Y esto está relacionado con el bloque central del curso. Entonces voy a, esto es solamente información para mí, los alumnos no lo ven. Entonces pongo el enunciado de mi pregunta. Eh, eh, acá. Eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Acá está. Este este es el enunciado de mi pregunta que va en este punto. Y luego acá defino la puntuación por defecto que ahora me está pidiendo que sea de 10 puntos. Y acá es donde yo pongo la pregunta número 1 que habla del diagrama semanal. ¿sí? Y acá abajo le pongo su pareja que en este caso sería la respuesta que le corresponde. Entonces... Eh, le indico esto de acá muestra las actividades por semanas esa respuesta va acá entonces esta es la parte que se va a desplegar y el alumno lo tiene que emparejar luego agrego la pregunta 2 en este caso la que tengo acá y abajo le agrego la respuesta ahí y acá y acá en este punto yo puedo ir agregando más espacios en blanco, entonces si, eh, si yo Estoy trabajando con preguntas de tipo de emparejamiento. Yo también tengo que ir agregándole algunas respuestas que van a ser distractoras en este caso, que son respuestas muy parecidas a la pregunta, pero que no corresponden en este caso. Entonces, la pregunta 4 lo dejo en vacío y simplemente agrego una respuesta que va a ser distractora. La pregunta 5 lo dejo en vacío y simplemente le agrego una respuesta que va a ser distractora en este caso entonces agrego esto acá y simplemente le doy acá en guardar cambios y ahora ya tengo la pregunta de tipo de emparejamiento y muy importante que siempre hagamos una vista previa de esto y seleccionamos eh, las respuestas. Esto siempre va a ir barajando. Y acá voy a poner uno que no corresponde. Ahí. Enviar y terminar. Y bueno, acá me indica que estas dos preguntas no corresponden y esta es la que corresponde, digamos. Y ahí también voy comprobando si está funcionando o no está funcionando. ¿Ok? El otro tipo de pregunta que más se utiliza, que suelo, que suelo ver que se utiliza bastante, es la de eh, múltiple. opción múltiple. Eh, y la opción múltiple tenemos la que tiene una única respuesta o la que tiene más de una respuesta. En este ejemplo en particular voy a trabajar con el que tiene más de una respuesta correcta, ¿sí? Entonces eso se agrega acá. Creamos la pregunta, trabajamos acá con la opción que dice opción múltiple, acá, y seleccionamos esta opción, acá. Una vez que tengamos esto, voy a agregarle un nombre, unidad 4, pregunta 3, y voy a indicarle, en este caso, eh, sobre qué trata esta opción. ¿Okay? Y acá, acá es donde va el enunciado de la pregunta, que en este caso habla sobre el bloque de navegación que cuenta con cinco enlaces. Esa es la pregunta y acá defino la puntuación por defecto, que en este caso son 10 puntos. Y acá es donde uno define si va a trabajar con una única respuesta. Si ese es el caso, esa única respuesta tiene que tener un valor de 100 puntos. Y si va a trabajar con más de una respuesta, en este caso, es, este es el caso de la, del ejemplo que estamos viendo en este momento, entonces tengo que seleccionar esta opción que dicen se permiten varias respuestas. Y acá es donde uno... Y, puede indicar si quiero utilizar ABC en minúscula, ABC en mayúscula, 1, 2, 3, si no quiere numeración o si quiere numeración en, en romano, por ejemplo. Yo voy a utilizar esta opción, eh, puede ser la, la que trae predeterminado, la ABC. Y acá es donde estamos eh, tenemos que agregar la primera elección. Y, y tenemos que tener en cuenta que la distribución de, la, de los puntajes acá siempre tiene que ser sobre 100%. Entonces, como yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 respuestas que me tienen que marcar mis alumnos, entonces yo tengo que distribuir el peso 20% para cada una de las respuestas. Y estos dos que están acá son las distractoras en este caso. Que lo puedo dejar en cero, digamos, o puedo penalizar también. Entonces, si me ponen participante de insignia, yo puedo hacer de que esto valga menos 50%, por ejemplo. Entonces, eso ya va a depender siempre de cada uno. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá, en el momento de definir esto, de esto me estaba olvidando, es esta opción que dice barajar. Respuesta. Hay que tener mucho cuidado con esta opción si es que estamos trabajando con respuestas del tipo A y B son correctas o B y C son correctas, porque si nosotros empezamos a barajar las respuestas, lo que aparezca en A puede ser que no sea, el, o sea, va a ser luego posiblemente, lo, eh, el A que nosotros eh, queremos eh, lo va a barajar, digamos. Y hay algunos que utilizan, por ejemplo, ninguna o todas las anteriores, por ejemplo, eh, y todas las anteriores a veces aparecen en el en, el, en el, en este caso, en, en, el, en el A, por ejemplo. Entonces, eh, como que no tiene mucho sentido eh, eh, si es que vamos a trabajar así. Como no es el caso, entonces no estoy trabajando con ese tipo de respuestas, pero sé de personas que les gusta trabajar así y está bien, si va a trabajar así, esta opción lo tiene que desmarcar. Entonces, el A siempre va a ser A, el C, eh, la respuesta C siempre va a ser la respuesta C. Pero como no es el caso, entonces yo voy a barajar mi respuesta. Esto también es un poco para marearle a los alumnos si de repente se quieren intercambiar información. Bien, entonces voy a poner la elección 1, que es sobre... Eh, 20%, acuérdense que tengo 5 respuestas, entonces tengo que distribuir. Si tengo 4 respuestas, distribuyo 25, 25. Si tengo 3 respuestas, posiblemente puedo hacer valer eh, 35, 35, 30. O puedo hacer valer, por ejemplo, eh, 23,3 cada uno. Y eso después él me va a redondear sin, sin ningún problema. Entonces, indico esto otra vez acá, que esto tiene un peso de 20%. Luego paso, eh, acá le indico que esto va a tener un peso de 30% también. Eh, perdón, 20%. Acá. Y en la elección 4 le indico que también esto va a tener uno de... 20% 20% acá, y acá me doy cuenta que necesita tengo la, la, hasta la opción 5 pero después voy a necesitar agregar más opciones, entonces le indico acá que esto tiene un peso de 20%, sumado a esto yo ya tengo fíjense que sumado todo esto tengo 100% acá, pero tengo que agregar algunas respuestas distractoras, en este caso participantes ¿sí? y a esto yo suelo penalizar esto, sí porque hay algunos también que se hacen los vivos y marcan todo entonces eh, es muy importante yo suelo penalizar esto con un depende ya de cada docente pero puedo penalizar esto con un menos 25% por ejemplo si selecciona que le descuente y puedo penalizar esto también con un menos 25 que es lo que tengo acá una vez que tenga esto simplemente le doy en guardar cambios y me voy a muy importante siempre visualizar cómo lo van a ver mis alumnos y comprobar yo. Fíjense que como, como le, le indiqué que va a tener más de una respuesta, me, me habilitan estos checkbox en este caso. Pero, este y si era una única opción, me iba a habilitar unos botones de radio que se le llama, donde solamente te permite seleccionar eh, un, una sola respuesta. Entonces... En este caso me va a permitir seleccionar todas, ¿verdad? Pero yo tengo Acá me está indicando que hay 5, entonces le voy a indicar 5. Eh, ahí está, 3, 4, ahí está, y compruebo. Ahí está. Entonces, así es como compruebo y como acerté todas, entonces me indica que tiene un valor de 10 puntos. Y el último ejemplo, en honor al tiempo que voy a mostrar es el tipo de preguntas en este caso que eh, completa puede ser el de completa puedo mostrar el de completa también sin problema pero está el, el otro eh, que es el, el que no el que no permite fíjense que todas estas preguntas nos va a permitir calificar de forma automática sí pero hay una única, que es esta de acá, la de tipo ensayo, eso también quiero recalcar, que no te va a permitir la plataforma, o sea, la plataforma no va a calificar por vos. El docente sí o sí tiene que entrar, tiene que mirar lo que escribió el alumno, ¿sí? Y de acuerdo a lo que completó el alumno, entonces el docente le asigna una calificación a esa respuesta en particular. Entonces es, una, es un tipo de preguntas muy interesante, pero con la salvedad de que el, el, la plataforma no te va a calificar, eso no va a tener una calificación automática, sino que uno necesariamente tiene que ingresar para poder eh, calificar eso. Entonces a, a tener en cuenta eso nada más. Pregunta 4. Anunciado la pregunta. Complete el espacio punteado que falta. Eh, valor 10 puntos. Y acá entonces indico la retroalimentación general enunciado de la pregunta acá pongo el enunciado de la pregunta y la primera respuesta es, puede ser cuestionario fíjense que estoy usando la sed mayúscula y le indico que esto vale 100% o puede ser cuestionario le indico que también si me responde así que no hay ningún problema o puede ser también no sé qué se le va a ocurrir ¿verdad? pero si de repente me escribe toda en mayúscula entonces igual que le tome y una vez que tenga definido esto simplemente le doy en guardar cambios y es acá donde uno ya tiene ya su pregunta y esa es la respuesta donde uno comprueba y ya lo tiene entonces, en honor el tiempo nada más no sé si hay alguna consulta hasta acá si no la hay, entonces quisiera pasar a crear directamente la, el cuestionario si hay preguntas, les escucho sin problema profe me Miguel, pregunta, Miguel? Ah, sí. adelante profe gracias, una preguntita Miguel eh, sí lo de baracar... En, en selección múltiple. Sí. Lo de barajar, esa parte no, no me quedó claro. Ah, sí. Eh, sí. En ese caso, profesor, era bloque de navegación. Era este de acá, creo. Eh, lo de barajar, lo que, lo que me indica es el orden en el cual va a ir apareciendo estas preguntas. Entonces, si yo. Fíjense que acá está participante, calendario, área personal me muestra esto ahora. Pero si yo miro otra vez ahora, le doy otra vez en vista previa, ahora ya me cambia el orden de aparición de las posibles respuestas, profesor. Entonces lo que hace es baraja, o se le llama, o sea, cambia siempre el orden de presentación de las respuestas. A eso se refiere barajar. Entonces, si yo tengo las respuestas del tipo A y B son correctas, y si yo barajo, ah, eh, no, no eh, en, en, puede ser que en el al, al si, si tengo 40 alumnos que están rindiendo, a los 40 posiblemente le va a mostrar esta, este orden diferente porque eh, no, no permite que. Eh, siempre muestre la, la misma visión, digamos, y si yo no le indico eh, que, no, o sea, le indico específicamente que no me baraje, siempre el orden de la respuesta va a ser la misma, profesor no sé si te quedó, si quedó claro, o puedo hablar me quedó claro, ah, me claro. sobre eso es, eh, profe entonces, no usted recomienda barajar si se utiliza que a, a, a son correctas, por ejemplo porque va, va a confundir y no, va, no es correcto hacerlo Quisiera hacer otra pregunta, profe Miguel, sí. respecto al ensayo. Eh, sí. ¿Cómo nosotros podemos asignar la nota eh, una vez eh, o sea, una vez corregida el, el examen? O sea, ah, ¿Cómo y, introducir la nota del ensayo en la plataforma? Como para que me puntúe y que me salga todo junto, ¿verdad? Sí, sí. El, vamos a suponer de que... Eh, usted tiene 20 preguntas, de las cuales es, hay dos de tipo de ensayo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la plataforma 18 preguntas te va a calificar solo, ¿ok? Sí. Y eh, lo que el docente hace es ingresa al resultado del examen y ve. Eh, el Recalde tomó el examen y este de las... Eh, mi ejemplo era sobre 20 preguntas y, y voy a decir que cada pregunta va a valer 5 puntos y en total eso va a 100% entonces vamos a suponer que Miguel Recaldo rindió súper bien y ahora la plataforma me corrige ya los 18 y yo tengo 90 puntos pero falta todavía un 10 puntos para distribuir entre esas dos respuestas que son de tipo ensayo entonces el docente identifica esas preguntas en, en el, en, en el en el resultado ya del examen, ¿sí? Y le da doble clic al, a esta pregunta en particular. Y ahí ve lo que el alumno respondió, la respuesta del alumno. Y ahí abajito le aparece el puntaje que el, el docente le quiere asignar al alumno. Entonces, vamos a suponer de que... Vos lees mi respuesta y decís de los cinco puntos esto amerita un dos puntos. Entonces vos me das dos y le das guardar. Ahí se actualiza el numerador y ahora ya tengo 92 puntos. Después a la siguiente la pregunta y me calificas otra vez, le das en guardar y ahí ya se queda. Ok. ¿Y podría mostrar eso? ¿Se puede mostrar ahora esto o es difícil? Es difícil. En el Porque primero tengo que crear el cuestionario, que, que voy para allá, ¿sí? Y luego cada uno de ustedes tiene que entrar a rendir. Y ahí me va a aparecer la lista de alumnos que rindió ese examen. Solamente la lista de alumnos que rindió. Y posteriormente yo tengo que entrar a calificar. Por eso es un poco complicado demostrar okay. ahora mismo, doctora. Ok. Otra pregunta porque, es... Sí, sí, entendido. Si sí, otra pregunta es, en caso, que tenga, en caso que hagamos la pregunta con opciones múltiples, con respuesta más de una, uh -huh. entonces si es que nosotros eh, configuramos de que tenga eh, penalización por la respuesta falsa que marca, nosotros deberíamos avisar eso a los alumnos, ¿verdad? En el enunciado. Sí. O sea, sí. Sí, como para que... Sí, sea. Okay. Yo, eh. okay. uh -huh. Es muy importante lo que vos decir también, entre paréntesis puedes poner, recuerda que si la respuesta es incorrecta será penalizado. Ok, otra pregunta que tengo es respecto a importar y exportar una pregunta, ¿sí? Porque no sí. sé si escuché mal, pero cuando dijiste al respecto, dijiste que eso al importar o al exportar, eso se descarga en la computadora y se guarda en la en pendrive, después sí. se usa. Pero, o sea, ¿no se puede importar o exportar de plataforma a plataforma? Eh, no, no. Ah, eh, okay. Lo que se hace, o sea, voy un poco ahí porque creo que es interesante pregunta. Me voy a estar acá en el banco de preguntas. Y lo que uno hace es. Primero eh, voy a exportar, a ver, preguntas. Banco de preguntas. Bueno, creo que sí o sí tengo que salir acá y vuelvo otra vez a entrar acá en Ver Más. Me voy hasta este. Lo que exportar, ¿sí? El formato que yo siempre recomiendo exportar es este formato Moodle XML. Se selecciona esto y fíjense que acá por defecto está es la categoría que yo quiero eh, quiero exportar por ejemplo sí, pero en todo caso yo puedo exportar este es la categoría padre digamos para llevar todas las preguntas ¿sí? pero puedo exportar por por eh, sí. ¿sí? entonces una vez que tenga esto le digo que quiero exportar preguntas a un archivo y ahí ya me va a, acá, si ustedes lo usaron, me, me bajó esta, este archivo, ¿sí? Que ya lo tengo guardado. Y acá están todas las preguntas de mi banco de preguntas. Entonces, eso es lo que yo guardo en un pendrive. Y lo llevo a la otra plataforma. O sea, entro a mi otro curso, ¿sí? Y ahí lo que le digo es, ahora lo que quiero es importar. ¿Y qué es lo que quiero importar? Y quiero importar un archivo. ¿Y qué archivo querés importar? Y el que yo utilicé, le, le indico que es el del tipo Moodle XML. Y este archivo que yo tengo acá, el que acabo de bajar, es el que yo le paso acá. Ahí. Y luego le indico que me importe. Y ahí ya tengo todas las preguntas. Voy a duplicar esto porque estoy trabajando en el mismo, en el, en el mismo curso. Entonces, no, no, no, le, no le veo mucho sentido, digamos, ¿verdad? Pero esos son los pasos, doctora, que se siguen para... Eh, para importar y exportar eh, las preguntas que yo tengo dentro de mi banco de preguntas en el otro curso. Ok, gracias, profe. Dale, por nada. Bien, entonces, voy a continuar, me voy acá, ahora me indica que tengo que crear y configurar mi cuestionario. Fíjense que al crear y configurar mi cuestionario, lo único que voy a hacer es como que voy a crear una... Es como que tengo una página en blanco y le, le voy a configurar eso, pero eso todavía no va a tener mis respuestas adentro. Esto se hace en dos tiempos. Entonces, en el, en el primer momento, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear nuestro cuestionario. Y en un segundo momento recién le vamos a agregar esas preguntas. Entonces. Le indico, acá me voy a mi curso, activo la edición de mi curso y le digo que quiero añadir una actividad o un recurso y le indico que quiero añadir un cuestionario. Ahora le digo que quiero agregar y ahora le voy a llamar a esto, prueba formativa de la unidad. Vale. Y acá también puedo indicar, acá van todas las indicaciones. del examen, ¿sí? Todas las indicaciones, ¿sí? Todo lo que uno quiere indicar acá, la puede indicar, si las preguntas son de tipo selección múltiple, que se va a penalizar, que va a tener una hora de tiempo, que no se permite eh, un montón de... O sea, todas las reglas de juego deberían de ir acá en la descripción, ¿ok? y luego uno pone la temporalización y acá tengo que ver un poco qué es lo que nos está pidiendo fíjense que esto tiene que abrir el 1 de junio y tiene que cerrar el 12 de junio a las 23.30 entonces habilito eso acá le indico quiero que esté habilitado desde el 1 de a ver eh a julio tiene que ser 1 de junio julio perdón ahí voy a modificar después hasta el 12 después voy a modificar eso hasta el 12 de julio ok entonces le indico eso y después le le eh, indico que va a cerrar a las 23.30 horas el 12 de julio entonces 23.30 y 30 acá. ok y acá es donde uno habilita el límite de tiempo y esto ya va a depender siempre del docente si yo tengo 20 preguntas y digo cada pregunta va a llevarle al alumno un máximo de dos minutos entonces voy a poner de que esto tienen que terminar en 40 minutos por ejemplo o en 30 minutos ok te permite definir por minutos por horas por días Normalmente se define directamente por, por si, si de repente eh, uno tiene muchas preguntas y quiere que tenga una duración de una hora, entonces uno le puede indicar una hora acá y lo habilita. ok Y en cuanto al envío, eh, esta es una opción muy complicada, la de que si no envía antes no se contabilizará. Yo suelo utilizar que le dé, en este caso, eh, automáticamente. Entonces, independientemente de si el alumno eh, le termine antes de esa una hora y que le dé eh, específicamente al botón de enviar, cuando llega una hora el sistema cierra todo y envía por su cuenta y el alumno, bueno, después ya no puede, eh, ya no puede más eh, enviar eso porque ya la plataforma lo hizo de forma automática. Configurar límite en 30 minutos y que el envío se realice automáticamente. Y eso fue lo que hice acá. Con, eh, voy a configurar otra vez esto en, en 30 minutos para seguir el ejemplo. En, defino 30 minutos y que el envío se realice automáticamente. Y eh, esto hay que indicarle en este caso que solamente te permita un intento, ¿OK? Entonces, acá, en, en, por predeterminado está sin límite para que pueda tomar el test las veces que quiera, pero en, un, en una situación, en este caso en un test que nosotros vamos a tomar como algo, eh, como una puntuación válida para nosotros, entonces hay que indicarle de que solamente va a permitir un intento, fíjense que al ponerle un intento ya, eh, cambió eso. Si yo le ponía dos intentos, entonces yo puedo indicarle que me tome el intento cuyo puntaje ha sido mayor o que me haga un promedio entre el primer resultado y el segundo, ¿ok? O le puedo indicar que me tome el primer intento o el último intento, por ejemplo. Pero como le indico que es solamente para uno, esas opciones ya desaparecen. Otra de las indicaciones que tenemos acá es que indique eh, eh, que muestre tres preguntas por página, en este caso acá en el esquema eh, me indica que por cada página una pregunta y yo le tengo que indicar que eh, cada tres preguntas eh, después tengo que pasar a la siguiente página, esto es muy importante eh, que lo manejemos así, porque eh, si dejamos esta opción nunca, todas las preguntas en una misma página, por ejemplo, lo que suele ocurrir es que el, al, al alumno se le da eh, 20 minutos en su sesión, y si nosotros definimos 30 minutos, el alumno no hace este cambio de acá en esta URL, eh, si sí, es que lo dejamos así, entonces a los 20 minutos al alumno ya le sacó y cuando quiere enviar su cuestionario el alumno ya está fuera de la plataforma, entonces eso cree, suele crear problemas, es por eso muy importante que se ponga por ejemplo, en mi ejemplo voy a poner cada dos preguntas entonces responde dos preguntas, le da el siguiente y ahí cambia esta URL y el alumno siempre está activo dentro de la plataforma, bien y después que más nos pide más tarde en opciones de revisión, entonces eh, qué eh, tengamos en cuenta también acá las opciones de revisión. Yo suelo desmarcar esta opción que dice inmediatamente después de cada intento, porque esto crea un cierto nerviosismo a los alumnos, porque cada vez que el alumno va respondiendo, ya le indica si hizo bien o si hizo mal. Y si hace mal, entonces ya se pone un poco nervioso. Entonces lo ideal sería eh, desmarcar esto. O sea, yo suelo desmarcar. Siempre va a crear a criterio. Esta opción, más tarde, mientras el cuestionario está abierto, lo que indica es que el alumno ya puede revisar y si hay otros compañeros que todavía no rindieron, entonces eh, le puede de repente decir tal pregunta, es tal respuesta. Entonces yo suelo desmarcar esto y a veces le puedo indicar tantos puntos hiciste. ¿verdad? Y una retroalimentación general, pero no, no le muestro qué hizo bien o qué hizo mal o, para que vea la respuesta. Y una vez que cierre el cuestionario, entonces le, le dejo ver el intento, si fue correcto, la cantidad de puntos, toda la retroalimentación. ¿Por qué? Porque el, el, el cuestionario ya cerró. Eh, y nada, una vez que tengamos esto acá, entonces dejamos todas las opciones predeterminadas y guardamos los cambios y regresamos al curso. Hasta ahora, lo único que hicimos fue crear el cuestionario. Todavía no le agregamos las preguntas que nosotros queremos agregarle. No sé si hay alguna consulta. Si no la hay, continúo. Entonces. Una consulta mía. Sí, sí, sí. Sí, profe. Eh, en cuanto a la temporización. Sí. Eh, vimos que estaba, por el ejemplo, ¿verdad? Del 1 al 11 de julio, listo. Pero le dimos 40 minutos. Entonces, eh, eh, habitualmente las pruebas son en el mismo día y ahí sí 40 minutos tienen más o menos sentido. ¿Se sí. ¿Se puede hacer entonces desde 1 de julio hasta el 1 de julio? Entonces, sí. De hecho que en una prueba real es así. eh, eh ¿Sí? Te digo por la experiencia que tenemos acá en Politécnica normalmente que está reglamentado eh, que el alumno tome exámenes en línea, pero ahora con esta contingencia no sé cómo vamos a hacer, ¿verdad? Todavía no sé que el, el 3 de agosto recién vamos a arrancar, pero el alumno, en, en nuestro caso el alumno está dentro de una sala y está el docente ahí y se define. El, el examen va a empezar, qué sé yo, a las 18 horas y termina a las 19 horas, así si es que uno le da, digamos, el, eh, una hora de tiempo. Y eh, normalmente también definimos eh, dos, tres grupos para que eh, no todos tengan la misma respuesta. Entre el primer grupo habilitamos un cuestionario, sale ese primer grupo, habilitamos el segundo. Es, es así como solemos eh, trabajar acá, pero todavía no está reglamentado. Sé que se está trabajando ya también para, para, para trabajar totalmente en línea y se va a reglamentar también eso, pero eh, si es un examen real, real así, eh, se habilita en el mismo día y en, el, en un rango de hora nada más, profesor. En nuestro caso, por ejemplo, yo les pedí que hagan así, que configuren así, porque mi idea es que eh, co como formé grupos ahí en la actividad A8, que uno de los compañeros entre y complete tu cuestionario y que el otro entre y complete tu cuestionario, y como cada alumno está avanzando dentro del curso de acuerdo a su ritmo, de repente eh, le trato de dar el mayor tiempo posible para que... Con complete y para que ustedes también puedan entrar y calificar o si es que tienen una eh, respuesta de tipo de ensayo o para que ustedes después vean el resultado ya del examen que dio el compañero solamente por eso definí con ese rango profesor bien entonces eh, ahora lo que acá está fíjense que esta prueba está vacía esto no tiene nada pero acá me indica lo que no se han agregado preguntas y ahora es donde yo le digo, bueno, ahora voy a editar el cuestionario y ahora le voy a agregar mis preguntas. ¿De dónde yo le voy a agregar mis preguntas? Yo le voy a agregar mi pregunta desde el banco de preguntas, ¿sí? Entonces yo le digo, quiero agregar mi pregunta desde el banco de preguntas. Y acá me voy, fíjense que está predeterminado y era lo que estábamos conversando al iniciar esto con la doctora, está predeterminado. Eh, predeterminado acá en, en, en la categoría general pero yo necesito buscar eso en la unidad 4 seguimiento porque ahí es donde yo tengo mis preguntas entonces le indico ahí está mi pregunta y quiero usar todas las preguntas le selecciono una por una acá también puedo seleccionar todas de una sola vez y le digo estas cuatro preguntas yo quiero añadir a mi cuestionario y es así eh, que ya tengo añadida y se acuerdan que config yo configuré cada dos, eh, una página por cada dos preguntas, entonces por eso me muestra uno y dos en esta página 1 y uno y dos en esta página 2 Para ustedes yo les pedí que configuren cada tres preguntas, entonces esas tres preguntas van a estar acá y las otras tres preguntas van a estar acá. Fíjense que acá está 10 eh, puntos por cada uno y el total de calificaciones está en 40. Lo ideal es que esta calificación máxima también esté en 40 puntos. Entonces, yo le indico eso, 40 puntos. En el caso de la tarea, acá nos indica que la valoración global tiene que ser de 60 puntos. Entonces, esa valoración global o la calificación máxima es de 40 acá y el total de calificación eh, para ustedes va a ser 60 acá y 60 acá eh, con las seis preguntas. La sumatoria de esto. Una vez que yo tenga definido esto, le tengo que dar en guardar, ya tengo listo este cuestionario para poder este para poder tomar esta prueba. Me puedo ir otra vez acá dentro del cuestionario, ¿Sí? y acá inclusive yo como docente puedo hacer una vista previa del cuestionario. Y le puedo indicar, no me va a tomar esto, ni, ni, porque la plataforma sabe que yo tengo rol de profesor acá. Y como profesor yo puedo probar mi examen, fíjense. Puedo probar yo mi examen sin ningún problema. Eh, y le, si yo le doy en, en enviar esto después, voy a completar esto rápido nomás, así. Sin... Ta, ta, ta, ta avanzo acá, salto a la siguiente página eh, y les digo, terminar el intento, así es como van a ver mis alumnos enviar todo y terminar, enviar todo y terminar y bueno, acá me muestra el resultado, pero este resultado no va a ser computado en este caso, ¿por qué? porque yo tengo el, el rol de profesor y solamente me sirve como una prueba, pero esta sería la visualización que van a tener mis alumnos de este cuestionario en particular. Y es así como se crea un cuestionario y se agrega preguntas dentro de un eh, dentro de un cuestionario. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, si es que no la hay... Entonces, quisiera pasar a la actividad A6. La actividad A6 que corresponde en este caso a la creación de una tarea. Que está acá. Crear una tarea. Y bueno, vamos a ver qué características tiene esta tarea crear una tarea del 01 de junio al no cambie al 12 de julio tiene que ser <ríe> bueno voy a voy hasta hasta acá ¿sí? y voy a agregar mi tarea entonces añadir una actividad o un recurso y el recurso que quiero agregar es el del tipo tarea ok, les doy en agregar tengo que agregar el nombre de mi tarea y tengo que agregar la descripción de mi tarea. Ok, fíjense que para este ejemplo voy a tomar esta tarea, la A6 y simplemente el nombre de la tarea voy a poner tarea obligatoria A6, crear una tarea y acá voy a tomar el, el contenido, digamos, de, de, de esta tarea. Yo suelo preparar mi tarea con este formato, donde indico ya al alumno un poco, le, le indico, o al participante en este caso, le, le indico cuál es, el, cuál es el objetivo que yo pretendo conseguir con esta tarea, donde eh, introduzco una pequeña introducción al tema que voy a a tratar dentro de esta tarea. Fíjense que acá yo le suelo poner así. Y luego acá están las instrucciones, todo lo que el alumno tiene que hacer. Y luego yo le indico normalmente al alumno cuáles son los pasos que tiene que seguir para subir esa tarea. Y también le suelo indicar al alumno si es que voy a utilizar alguna rúbrica o eh, cómo voy a calificar eso. Entonces, los criterios que voy a tener en cuenta en el momento de trabajar con esta, con esta tarea. Y siempre le indico también dónde puede encontrar esa información o lo que sería el apoyo o la parte bibliográfica. Eh, esta es la, la digamos, la estructura que yo tomo, cada uno puede digamos, definir eso, si quieren usar el mismo, la misma estructura lo pueden utilizar, no hay ningún problema, entonces paso a configurar la disponibilidad de esta tarea del 1 de julio hasta el 12 de julio y le indico eso, está acá disponibilidad, después lo voy a cambiar, hasta el 12 de Inclusive la fecha límite le puedo indicar hasta el 15 de julio. Esto que, que me indica que después del 15 de julio ya nadie más va a poder entregar esta tarea. Eh, y eh, la configuración que yo suelo hacer es, suelo marcar este de acá, este de acá, y no suelo habilitar esta fecha límite para que todos mis alumnos después puedan entregar digamos eh, fuera de tiempo esta tarea ahora si yo quiero indicar que tienen que entregar desde el 2 desde el 1 hasta el 12 de julio y que el 12 de julio cierre eso entonces yo tengo que indicarle acá 12 de julio a las 23 a las 23 y 30 esto esto va a estar ya nadie más va a poder subir a partir de esa hora Ahí. 23 y 30 y acá también 23 y 30 suelo trabajar siempre con texto en línea archivos enviados, número máximo de archivos y bueno, uno puede poner, suelo poner hasta dos por ejemplo pero normalmente con uno ya basta el límite de subida vamos a ver qué nos pide acá eh, tamaño máximo es de 5 megas, entonces acá indicamos que sea de 5 megabytes Qué más nos pide eh, notificar a los estudiantes que estén en sí entonces eso es un tipo de retroalimentación comentarios en línea, yo suelo trabajar con sí también, configurar la entrega, requiere que los alumnos, es necesario, todo esto así como está, avisos, notificar a los evaluadores, enviar aviso, ajustes comunes al módulo, acá está la parte de calificación, esta es la parte donde uno define cómo va a calificar esta tarea. Si va a usar, en este caso, una puntuación, entonces define una puntuación. Si va a usar una escala, eso lo vamos a ver recién la otra semana, entonces uno elige una escala. Y bueno, acá define si de repente lo va a hacer sobre 10 puntos, define sobre 10 puntos. Y acá el método de calificación, si uno va a utilizar una guía de evaluación, que hay un video eh, referente a eso, si uno... O si uno quiere usar una rúbrica, también hay un video que muestra eso dentro del curso. Yo voy a trabajar directamente con puntuación, eh, acá, en, en honor al tiempo nada más. Pero para todos aquellos que estén interesados eh, en trabajar con guías de evaluación o con rúbricas, lo puede mirar en el curso y lo puede preparar sin ningún problema. Entonces, una vez que tenga esto, mi tarea ya está listo para que mis alumnos después lo entreguen, esta es la, la vista que van a tener los alumnos y acá abajo eh, ellos van a tener una vista diferente porque ellos tienen la vista de, de alumnos en este caso, eh, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto acá Voy sí. a hacer una pregunta respecto a las fechas, porque realmente en las instrucciones de nuestra tarea ahí dice junio. No sé si eso se sí. va a cambiar o se va a quedar así para nuestra voy, voy, a, voy a cambiar, pero si ya pero si ya entregaste así lo voy a tener en cuenta porque fue un eso fue un error mío realmente. Lo, lo, lo, lo dejé cambié la fecha de inicio y finalización de la pero no la en sí la del la sí. del mes. Okay. Otra pregunta que tengo es respecto al punto de disponibilidad. Hay una opción que dice recordarme, calificar en, y después hay que completar los datos, ¿verdad? Sí, eh, eso, eso es, es para el calificador. Sí, pero eso, eh, ¿a qué se refiere? O sea, me, que me avise, sí, me que tengo que...? Que te avise la plataforma que uh, tenés que entrar a, a calificar a ese día. Okay. Vale, gracias. Normalmente no... No, no. Uno siempre está este, pendiente de eso y en mi caso, por ejemplo, yo no, no suelo no suelo configurar eso, pero queda ya criterio de cada uno. Y hay otro ítem que dice tipo de entrega y hay una opción que dice tipo de archivos aceptados. ¿A qué sí. se refiere esto? Y hay algunos que quieren, quieren definir, por ejemplo, que solamente los tipos de archivos de este que, que, que sea tipo PDF nomás que pueda subir. Entonces uno puede limitar eso acá. En tipos de archivos. Entonces uno puede elegir, le puede decir, preparen un documento en PDF para entregar esto, ¿verdad? Y uno le puede indicar el, el, el, el tipo de archivo que eh, necesita agregar ahí acá están los tipos de archivos doc docx page doc o de teo de t pdf entonces uno le puede indicar acá que solamente eh, los de tipo pdf eh, pueda aceptar y que no le acepte a la, a, al participante subir otro tipo de archivos yo le di en guardar cambios y acá document.pdf ya me pone y solamente los pdf le va, a, le va a permitir subir y no le va a permitir subir otro tipo de archivos. a eso se refiere ok, gracias ok bien, y la tarea 7 ya queda ya a criterio de cada uno elegir si quiere trabajar con un glosario, con una base de datos o con una wiki. Eso ya es a elección del, del participante. Si uno eh, decide, quiero agregar una wiki, entonces agrega una wiki. Si uno eh, decide que sería interesante agregar los glosario, un glosario de términos que son términos propios de la asignatura, entonces uno puede agregar un, un glosario de términos de la asignatura. Pero eh, esta tarea es, el participante elige lo que más le va a, a digamos, a ser útil en, en, su, en su asignatura y eso es lo, lo que sube. un glosario secundario, eh, en mi caso, en el ejemplo, estoy tomando un glosario, eh, aprobar por defecto sí, permitir editar siempre, le podemos indicar que sí, permitir entradas duplicadas, eh, podemos indicarle que sí, permitir comentar las entradas, esto es muy importante si el alumno, si el compañero le quiere comentar al otro, forma parte de las tareas colaborativas, digamos, entonces permite también una interacción. Simple diccionario, entrada por páginas 10, uno puede calificar también esto o le indica que no hay calificaciones. Si hay calificaciones, por ejemplo, un promedio de calificaciones, uno puede, por ejemplo, usar una escala. Y bueno, pues vamos a ver la escala en el, en, el en el siguiente módulo. Y bueno, uno puede guardar los cambios y es así como uno define, por ejemplo, un, un glosario de términos. Eh, la acti esta actividad es totalmente, eh, o sea, queda ya criterio de cada uno, seleccionar uno de la lista y crear eso. En cuanto a la actividad, a la tarea A8, fíjense que la tarea A8 consiste en definir la clave de matriculación del curso, ¿sí? Y después, eh, matricular a, a un usuario con rol de eh, profesor sin permiso de edición y luego enviar la contraseña de automatriculación a lo que aparecen en esta lista. Eh, mi nombre también va a aparecer, ¿verdad? Pero en este caso, eh, si es que estoy en este grupo, entonces eh, obviamente le tengo que enviar a, a los otros menos a mí porque yo soy lo, el, el que está en el curso, ¿verdad? Y luego cada participante tiene que estar atento a la invitación que le va a llegar por correo electrónico. Y la, lo siguiente sería que si a mí me invita el compañero, entonces me matriculo con esa contraseña que me envía el compañero, ingreso a su curso y bueno, completar el cuestionario que está ahí o completar la tarea que está ahí para que posteriormente el otro compañero pueda visualizar el cuestionario, ¿verdad?, completado ya o visualizar la tarea entregada y, bueno, practicar, por ejemplo, eh, eh, cómo calificar una tarea. Eh, ese sería un poco el, el objetivo, o en todo caso, que si yo pongo una wiki, por ejemplo, en mi curso, que el participante entre y complete esa wiki, o si yo propuse en mi curso, por ejemplo, un... un un glosario de términos, entonces que me complete, por ejemplo, el glosario. Ese es el, el objetivo. Y posteriormente, responder a estas preguntas y subir. Entonces, ¿cómo, ¿cómo plantearíamos esto? Cada docente tiene que definir la contraseña de su curso. Entonces, ¿dónde, dónde definimos esa contraseña? Lo definimos acá, en, en, esta, en este icono Nos vamos a ver más. Nos vamos hasta usuarios y nos vamos hasta automatriculación estudiante, ¿sí? Y es acá donde uno va a definir la contraseña de automatriculación para su estudiante. Normalmente cuando a mí me piden crear en, en un, un curso, yo ya defino esta, esta contraseña de automatriculación y le envío al docente, y también le suelo enviar la, esta, el enlace al curso, que sería este de acá. Entonces, ¿qué es lo que le, le indico al docente? Que su curso está acá y la contraseña de automatriculación también le pasa. Y el docente posteriormente le facilita eso, ya sea al, al, eh, al delegado del curso, le pasa el enlace de su curso y la contraseña para que sus alumnos se puedan matricular. ¿OK? Y es lo mismo que vamos a hacer nosotros ahora. Entonces, esta automatriculación uno lo define, por ejemplo... Eh, Indico que este curso se va a llamar eh, curso ahí en mi ejemplo está pediatría, c pediatría.20. Entonces, esta es la contraseña que yo tengo que definir y luego le tengo que enviar a quienes a esos compañeros que aparecen acá en la tarea. Cada uno de ellos les tengo que enviar. Les tengo que enviar esa contraseña y también, muy importante, les tengo que enviar el enlace a mi curso para que ellos se puedan matricular. Y lo mismo, eso lo, lo, lo envío al... Por eso pongo también el correo acá para que les llegue a cada uno en su correo la invitación. Lo, lo siguiente que pide es que uno le pueda matricular al, a, a un usuario dentro de su curso de forma manual en este caso. Ah, otra cosa que quiero comentar acá es que uno puede definir una contraseña de automatriculación, no solamente para sus alumnos, sino también para el colega, ¿ok? Entonces, uno puede, por ejemplo, definir una, una matriculación eh, de para un para docente sin, sin permiso de edición, por ejemplo. Entonces, uno lo que podría hacer es añadir un método de automatriculación y decir eh, docente eh, matriculación docente y eh, eh, defino una contraseña, ¿sí? Entonces de C Día punto 20, ¿sí? y acá yo indico que esta matriculación va a ser válida para un profesor sin permiso de edición. Entonces, yo, como eh, docente de mi cátedra, ¿verdad? puedo estar trabajando con un grupo de docentes que me van a ayudar a mí, por ejemplo, para calificar las tareas, pero que no, no quiero que ellos tengan permiso de edición. Entonces yo puedo definir una contraseña de matriculación para estos docentes y cuando ellos se matriculen a mi curso se van a matricular con el rol de profesor sin permiso de edición. Entonces yo le paso a mi grupo de docentes que me van a ayudar a calificar las tareas con este rol y ellos entran a mi curso, van a encontrar la contraseña de matriculación, se matriculan a mi curso, pero se van a matricular con un profesor sin permiso de edición en este caso. Entonces, eso también, ese tipo de cosas uno puede definir en este punto. Y lo otro que está pidiendo en este caso, el segundo punto ya, es cómo yo puedo matricularle de forma manual a un alumno, porque esto puede, lo puedo matricular a, a un alumno de forma manual, o le puedo matricular a un colega de forma manual, o le puedo matricular eh, a un colega con permiso de profesor sin rol de, o sea, con un rol de profesor sin permiso de edición, por ejemplo. Entonces, eso se hace acá en participantes. Le, le indico acá que quiero matricularle, eh, pero con el rol de profesor sin permiso de edición. Y acá me está pidiendo específicamente que le matricule a este usuario, que es de educa.med.una.pi, con ese rol en particular. Entonces, me voy hasta acá. Acá me indica que no hay sugerencia porque posiblemente yo tengo matriculado a ese usuario. Por eso me está, me está indicando eso. A ver todos informática sandra acá está Voy a, eh. también uno puede eliminar una matriculación de un alumno o de un colega sin ningún problema le puedo dar de baja y ahora sí me va a encontrar a, a ese a ese a ese usuario entonces le indico acá le digo que le quiero matricular a, a este usuario y le, le digo que va a trabajar conmigo, pero con el rol de profesor sin permiso de edición, y es así como yo le matriculo a, a un colega con ese rol. El mismo paso para matricularle a un alumno de forma manual, el mismo paso para matricularle a un colega con rol de profesor sin permiso de edición, por ejemplo. No sé si se, se, se entendió esta parte, si hay alguna consulta, escucho sin problema. Bueno, si, si no hay ninguna consulta, entonces, básicamente es eso. Eh, esta tarea consiste en conseguir la contraseña de matriculación, enviarle al compañero esa contraseña con el enlace de mi curso, matricularle a, a este usuario con el rol de profesor sin permiso de edición y posteriormente responder a estas preguntas. Y con eso se entrega esta, esta tarea. ¿Okay? Y tienen tiempo hasta el próximo viernes todavía para poder entregar. Si no hay preguntas, entonces, dejo acá. Y, y nos vemos el, el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias, Miguel. Eh, una, eh, además de esto que vas a levantar a, a, la, a la página, eh, hay otros videos de esto, ¿verdad? Sí, sí. Hay, hay otros de estos que son ya del, del encuentro anterior que también está, está en el curso, que serían del con el primer grupo y con el segundo grupo. Así es, profesor. Genial, entonces muchísimas gracias y eh, voy a estar atento.